Pues ella es Frida y le estamos arreglando las pezuñas. Vale vale, vale, vale, vale, vale, vale. Frida llegó en 2016 y tiene amputada esta mano, o sea, aquí no tiene. Porque le habían atacado unos perros y estaba en, en el embalse de cazalegas en Portalabra Reina. Y la dejaron ahí el pastor no fue a recogerla en nada porque no le sirve ya para nada no le era rentable y ahí se quedó y la gente pasaba por allí y no le hacía ni caso, estaba ella muriéndose y la gente pasaba, pero una gente muy guay, pues la vio y la rescató y entonces la trajeron y bueno, intentamos salvar su manita pero no se pudo hacer nada y al final hubo que amputar y la desaputó, pues y entonces es feliz, lleva Va a cumplir ya seis años. Ella ya era mayor. No demasiado en principio, pero no ya era adulta. Y va a hacer ya seis años aquí viviendo en, en el Santo ahí Con una manita ahí de menos, pero un corazoncito de más. ¿Qué sea, ya fue a ahí Muy bien. <risa> Y va a quedar ni la que Están es sus compis. Supervisando que todo esté bien hecho. Y Chena esperando ahí. Donde esté Laura y está Chena. Y aquí Marta. Su botón frida. ¿Y Susi? Vamos a ver, te pendas también. Guacara, es la más dura. Mm. Cara, como solo apoya en ella, Un besito y ya. Lo ha he hecho ya. Bueno, y aprovechamos. Y ya le ponemos sus parasitantes y sus cosillas. Muy bien, Frida.